Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo eh, limpiar y preparar nuestros datos en CSV para generar eh, a continuación eh, o transformar dichos datos a RDF. Um, a partir de un vocabulario controlado. Este vídeo forma parte eh, o se alinea con eh, los pasos o los, eh, las tareas eh, definidas en la guía para publicación de RDF de datosgov.es. En este vídeo vamos a ver cómo eh, descargarnos nuestros datos de un portal de datos abiertos de un ayuntamiento y eh, prepararlos para dicho eh, vocabulario. Eh, para ello vamos a utilizar esta herramienta que ya hemos instalado, que se llama OpenRefine. Como veis, eh, la podemos acceder, eh, podemos acceder a través de ella eh, utilizando eh, un navegador y poniendo localhost o 127.0.0.1 en el puerto 3333. Y antes de empezar con ello, lo primero que debemos es seleccionar nuestro eh, archivo eh, o eh, archivo en csv que vayamos a utilizar en este caso eh, yo ya tengo abierto el, el, el conjunto de datos que digamos, se utiliza en la guía eh, y eh, que se trata del censo de locales, sus actividades, terrazas, de hostilería, restauración. En este caso nos vamos a centrar en el archivo de terrazas, ¿vale? en el formato CSV, yo ya lo tengo descargado en el ordenador, por lo que no eh, lo necesito descargar y eh, también eh, tendremos en cuenta para estos pasos la documentación asociada que en este caso eh, el Ayuntamiento de Madrid proporciona en formato PDF, pero eso lo abriremos más adelante. Entonces, ya volviendo a, a OpenRefine, lo primero que tenemos es que seleccionar el archivo. Pues, eh, en este caso, el archivo de terrazas, eh, lo abrimos y únicamente eh, clicando en el Next, se nos abrirá una pista uh, predefinida eh, o una de eh, los datos antes de ser cargados en el sistema. Como vemos, pues los datos se han cargado eh, correctamente. Tenemos aquí. Eh, los diferentes datos y podemos eh, ver que más o menos pues, se han parseado bien y no necesitamos eh, eh, hacer ningún, ningún tipo de eh, cambio eh, generalmente automáticamente OpenRefine es capaz de procesar correctamente todos estos eh, formatos en caso de eh, que no fuese así eh, en la parte inferior tenemos el formato de cambiar eh, los, los separadores de los CSV o eh, otro tipo de eh, cosas. A continuación, en la parte superior eh, derecha le daremos un nombre. En este caso le vamos a poner Terrazas Madrid y crearemos el, el proyecto.